bueno, pues sí, lo habré leído en el título. Hoy traigo un tutorial de Bridge. Eh, Bridge es un, un campeón que, como ya sabéis, he traído dos tutoriales al canal de campeones o de agentes. Y este es el nuevo que estoy jugando, estoy probando y creo que ya lo he jugado lo suficiente para daros unos pequeños consejos o explicaros aunque sea el personaje por encima para la gente que no lo ha probado. Como ya veis abajo tenemos el mismo número de habilidades que con todos los agentes. En este constamos de este cañonazo. De esta luz cegadora De este terremoto Y la ulti que es absolutamente increíble ¿Qué tengo que deciros de este jugador? Este jugador me parece, tenemos Por así decirlo Entre dos y tres cegadores Yo llamo a estos personajes cegadores Me lo he inventado creo yo Tenemos tres cegadores, uno no lo cuento como cegador Totalmente porque es omen y no es su función primaria Yo creo que son los humos Y luego tenemos a Fénix, que sigue cegador Y a Bridge ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia tienen? ¿Cuál me gusta más? Me gusta más Bridge porque Bridge me parece más cegador para el equipo y Phoenix me parece cegador individual, ¿vale? Phoenix mola, pero si lo juegas solo, Bridge mola si lo juegas en equipo. Vamos a empezar con la cegadora, ya que estoy hablando de ellas. Son muy fáciles de utilizar y tenéis que utilizarlas rollo wallbang, ¿vale? Imaginaos que vienen por aquí abajo. Vosotros no os asomáis y lanzáis la cegadora a ver si la vais a lanzar sin querer ahí porque si la lanzáis ahí, cegáis a los que están detrás de esa pared. Lo la lanzáis aquí, por ejemplo, ¿vale? Yo lo que hago mucho en este mapa Yo como siempre sabéis hago ejemplos Por ejemplo me coloco detrás de esta Disparo aquí y entro O incluso la puedes hacer detrás de cajas vale Te pones aquí y te asomas Y ya pam pam pam pam pam Son muy fáciles de utilizar yo creo Se entienden bastante bien y podéis hacer movidas varias eh, Voy a explicar también una cosa Que hay mucha gente que no lo sabe Pero yo me enteré hace poco Y ya para que me corrijáis en los comentarios me corrijo yo ahora mismo La cegadora cuanto más cerca tiene la pared Como ves está más lleno el sol ¿Vale? Eso es el, la duración O la cegación, como lo queréis llamar Que, que aturda al enemigo Aquí, por ejemplo, creo que esto es el máximo Si te pasas más de cerca Creo que no es tan, tan... Sí, sí, sí, es una locura, ¿Veis? Dura creo que son 6 segundos Entonces, cuanto más lleno este circulito, más les vais a cegar O sea, si cegáis desde aquí, cegaréis Pero no mucho tiempo A lo mejor 3 segundos, 2 segundos No 6 no Si lo hacéis así, 6, si se la comen ¿Entendido, no? Nada que decir sobre las cegadoras Este que tenéis es el cañón este de plasma O cañón, yo qué sé, el cañonaco gordísimo con esto podéis hacer unas bastadas increíbles O igual que lo de cegar Cegar podéis utilizarlo aquí Y podéis cegar acá, ¿eh? o sea, es una locura El cañón quita 100 si golpea de lleno al enemigo Y es igual que la cegadora Actúa como Wallbang ¡Bumba! ¿Veis? Revienta lo que está en este lado Cuanto más lejos estés de la zona del cañón Menos daño te hace Pero vamos, que podéis matar a un enemigo perfectamente con el cañón Siguiente Tenéis el terremoto O la carga, como queréis llamarlo Esto, como veis, tiene una barrita Cuanto menos lo utilicéis No es que menos eficaz sea Sino veréis en el minimapa Arriba mía, por ahí Que hay una rayita azul Cuanto más la aguantáis, más lejos llega Por ejemplo, ahí, pum Estoy haciendo el terremoto en todo Ahora veréis lo que hace el terremoto Para si no lo sabéis ¿Veis? Y si estoy encima No sé si lo puedo utilizar para mí no, para mí no Bueno, te aturde, te deja medio normal. Creo que eso es una buena explicación Tampoco hay mucho más que añadir Esto es simplemente un terremoto eh, Digo, las habilidades de este jugador eh, No es, por ejemplo, como Cypher Que os puedo enseñar posiciones de cámara o tácticas Este jugador, sus habilidades yo creo que Vale, si sí, hay tácticas, por ejemplo, este punto de aquí Que podéis lanzarlo así Pero es que son muy fácil. Con este jugador es tan fácil Porque te puedes poner aquí y puedes cegar hasta medio ¿sabes? Puedes aturdir medio Mirad ¿Veis? Podéis aturdir medio desde aquí O sea, que, je, que no puedo explicaros cosas y trucos de este jugador Porque es que no hay nada no hay por dónde pillarlo Más importante de este jugador Esto es una auténtica locura, ¿vale? Vamos a ponernos en el bando atacante para que lo entendáis, entendáis bien eh, Imaginaos que vamos a atacar A, ¿vale? Y yo tengo la ulti Venimos con Sage, ¿vale? Echan un muro ahí, ¿vale? Sage echa un muro, entramos Y yo desde aquí, antes de que entre mis compañeros, lanzo la ulti Mirad lo que pasa todo el mundo que esté encima del suelo que está explotando, que habéis visto cuál es el radio, lo veis en el minimapa, arriba mío otra vez, se aturde, salta y dispara más lento. O sea, imposible que te maten así, a no ser que vayas a un tiro. O sea, tendréis toda la zona de Hidden, lo que es limpia. Solo tendríais que entrar por ventana o por CT a punto, limpiar punto, y tenéis ya vacío el punto para vosotros en, en menos de 10 segundos. O sea, es una auténtica locura de habilidad. Ya... Si la juntáis con humos que es lo que solemos hacer en mi equipo? Bueno, mi equipo, cuando juego primaire Que no suelo jugar primaire, ya lo sabéis Estoy platino 1 si Lo juntáis con humos Tiráis humos en la zona donde puedan ver Tiráis esta ulti Y tiráis, yo qué sé Algún cañón de rays Donde haya más de un jugador aturdido cerca O alguna puñetera locura de ese tipo O incluso un omen que se lance al fondo de... No sé, es que se pueden hacer muchas locuras con esta ulti Porque es entrar a la bomba muy fácil O sea, es una ronda asegurada al igual que en las rondas eco, si sabéis que el otro equipo va eco, que normalmente van a rusearte por mí y tienes esta habilidad, te puedes hacer un ace de, de, de vamos de un ráfagón de del Phantom. Ya no tengo más que añadir, lo he grabado dos vídeos seguidos para no tener que grabar en, en más en, en un año. <ríe> Como siempre digo, por favor, suscribiros, dejar un like, un comentario si tenéis que cualquier cosa. Que añadir sobre bits ya sabéis como siempre os digo no soy experto ni jugador profesional simplemente soy un consumidor de videojuegos y me gusta hablar de ellos y me gusta compartir mis ideas y mis consejos y nada espero que hayáis disfrutado del vídeo que os sirva de ayuda y ruidosos y ruidosas nos vemos en el próximo vídeo